Busca las cosas de arriba. Mi hermanos, no te pierdas de este servicio dominical, mi hermano. Busca las cosas de arriba. Ese es el objetivo y esa es la clave para tener una vida victoriosa. Así que nos vemos en un momento en este servicio dominical de Cristo Libera Internacional de acá de Seattle, Washington. Bendiciones.